¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer, alguna pregunta? Sí. Pero esto lo tengo apuntado. En eh, mm, teoría, nosotros condicionamos. Bueno, o sea, la sociedad como tal condiciona el individuo y el individuo condiciona la sociedad. Y la performidad de un músico se podría ver, eh, ver cambiada por lo que el músico ve que es supuestamente la popularidad. Entonces, aquí entra mucho en juego. Um, el, el productor en esencia el productor debería ser lo suficientemente perspicaz como para decir, hostia, esto podría funcionar, esto no, vamos a intentar conducirnos hacia un lado u otro a ver qué te parece entonces también cambiaría la puesta en la escena del músico um, pero siempre olvidamos la posición y la función del productor que realmente está haciendo de un pie de apoyo para que el músico se mantenga entre comillas en pie en la escena popular Uh, mi pregunta es qué deberíamos hacer antes de que um, <ríe> qué deberíamos hacer para que todo ciudadano de a pie, no musicolog musicologizado, entienda que el músico intérprete no es el único que está en juego. Ah, no sé, no, no, si <ríe> perdona, ¿eh? porque no acabo de entender O sea, eh, la cuestión es que reivindicas la figura del, del, del productor frente sí, correcto. Correcto. A, al protagonismo correcto. Correcto. de los músicos, que es lo que suele suceder en la música popular, comercial, llámala como quiera me parece muy interesante que el músico sea el músico, pero realmente el productor debería tener una, una figura más importante pero, pienso yo, pero ¿qué deberíamos hacer para que se, se pueda reivindicar con más facilidad pues Podríamos empezar por poner los nombres de los productores en los discos, por ejemplo, que Y en los metadatos todos. de Spotify también, por ejemplo. O sea, y... Empezando por ahí, o sea, no están en los metadatos de las principales web de streaming, no están las zonas de streaming, no están tampoco los nombres de los compositores, que muchas veces no coinciden con los intérpretes. No sabemos, o sea, entonces al final, claro, no es que haya este desconocimiento. Aún así, creo que va en función muchas veces de los géneros musicales. O sea... Creo que hay géneros en los que el productor está teniendo una relevancia mucho mayor crónica, claramente, eh, hip hop, todas esas cosas el productor sí tiene un nombre pero hay otros géneros en los que es totalmente invisible porque se presupone que el productor tiene una actitud de documental, ¿no? O sea, en el jazz, en la música clásica siempre se entiende eso y eso no es real, para nada y también pues, nosotros como musicólogos podemos visibilizar eso podemos ayudar a eso Otra cosa es que también el musicólogo es, si el productor es invisible el musicólogo lo es aún más eso es así es decir, el investigador de música la gente de, de, de aquí tampoco sabe muy bien qué existe qué hacemos, las de conversaciones que he tenido yo en la cara explicando que es un musicólogo y que habréis tenido todo con cualquier persona entonces, joder, si nosotros no tenemos visibilidad ¿cómo vamos a conseguir al final que tenga visibilidad la gente? Bueno, que hemos llegado a influir en Proviven, que se publica cómo se, se manejan los datos que se tienen, cómo se analizan y de qué manera se, se divulgan sería muy importante. De todas maneras, de acuerdo con Hugo en que, en que el paradigma de autenticidad es, es, es clave aquí en según qué géneros, porque es eso, si tenemos el directo como, como ideal estético y, y evidentemente el directo se retoca, y cuando vemos la guitarra grabada no es como que se sonado tal cual con el amplificador sino que... y además queremos que haya esos cambios y el problema es eso, que o sea, la, la tecnología es transparente, no, las, no estamos teniendo conciencia hasta qué punto eso puede formar parte de la magia que, de, de ese universo mágico que tenemos con la música y por tanto es, es, es, bueno, es bastante complicado Aunque yo creo que el tema de la visibilización, eso es simplemente decir este ha sido el productor, podría ser bastante interesante. Eh, gustaría? Eh, también sería interesante... Eh, pero, eh, para... ah, sí. ah, tener en cuenta que a lo mejor también en ciertos frenos musicales es el mismo productor el que tampoco quiere visibilizarse, precisamente porque sabe que, que su figura puede empañar, en cierto modo, la autenticidad ¿no? o ciertos valores que se llevan con el con bueno, el género musical en concreto, o sea que yo creo que también depende mucho bueno, depende básicamente de eso de, de los valores atribuidos al género un productor a lo mejor puede pre prefiere pasar desapercibido porque si no no estaría eh, ofreciendo el producto que el público busca No sé si, como he llegado a media sesión, igual estoy diciendo algo que ya se ha dicho, eh, pero de lo que decía Eric eh, yo, yo que, que no suelo ser muy optimista en estos temas, sí que creo que estamos ante un principio de cambio con casos precisamente de bueno, Rosalía, que es la primera eh, que, que cuida mucho el, la figura del guincho y, y per, permanentemente sí, pero, está diciendo que Rosalía es Rosalía y el guincho, incluso haciendo un poquito de, de investigación en um, publicaciones no estatales, sino sobre todo anglo anglosajonas, eh, las, las críticas de, del mal querer eh, empieza a aparecer la autotune, la compresión, como un elemento creativo y eh, positivo, no correctivo y negativo. Con lo cual, yo creo que sí hay un... En ese sentido, en ese sentido recuerdo que hace dos o tres días en Pitchfork eh, publicaron un artículo sobre la historia de la autotune. Y eso me parece también bastante importante. Es decir, que, bueno, ahora visto está en una campaña de a tope con el reggaetón y cosas así, que hace 10 años había sido impensable. Eso también es un cambio que se está produciendo. Y justo va en esa línea. No sé si en España... Bueno, en España también hay un cambio. Che, sí, sí. es que J Balvin aparezca la portada de Rock Deluxe es algo significativo. O sea, significa también alguna cosa. Lo que pasa es que aún falta ese aspecto más técnico, que se deja totalmente olvidado porque en España la reggaeton no tiene ningún... Nunca han tenido ese carácter técnico para nada, tampoco, porque en cuanto entran en un término técnico, en cuanto a los músicos entran en un término técnico, se nota claramente que los entrevistadores no saben de qué le están hablando. No sé. y, sin embargo, si me en lo la, permitís, hay en la ponencia de Silvia un punto interesantísimo que es el tema de la, de la mediación opaca y transparente. Y eso se liga precisamente con los estudios de Mauricio Rey, que ha trabajado con los twins digitales y una de las cosas por eh, lo igual ya, ya la, la, la, las puede explicar eh, el, el propio investigador. Eh, si no me equivoco, pues es la uh, naturalización de los registros con autotipo, etc. Iba por aquí, eh, si me permitís. Básicamente es... Tú reclamas algo que nosotros como, como músicos o como involucrados a veces en la producción podemos ver como muy válido. Pero lo contestaba Silvia, son marcos mentales. En un marco mental, como ya argumentaba, donde la autenticidad y el producto es lo que configura todo es como entrar en contradicción con la idea de suspensión de la incredulidad en el cine. Es decir, tú entras a una sala de cine y das por pautado que lo que está ocurriendo ahí, tú plasmar esta figura sería como que salga el creador de los efectos especiales antes de la peli y decir lo que veréis es todo mentira. En este marco mental, quiero decir. En otro marco mental, como puede ser el de los Twins, o como puede ser el del consumo de músicas de producción masiva, donde no está este paradigma de autenticidad como marco racional, sino que es un objeto que se utiliza y que hay una relación funcional, no pasa nada en decir quién fabricó este objeto. De hecho, como lo decía Pablo, en muchos productos de reggaetón o de músicas electrónicas, no importa quién canta, feature X, el que importa es el productor. Es decir, se ha invertido totalmente el rol. ¿Sí? Con lo cual, sí, nuestro trabajo como musicólogos es, no sé si dar visibilidad, sino porque aquí también estamos tomando partido, no, sino decir... Bueno, en este marco mental lo que ocurría era esta situación y en este marco mental lo que ocurría es otro. ¿Qué pasa? En medio está el mercado, muy seriamente, siempre nos gobierna y dice, hey, que interesa también eh, vi vi visibilizar el rol del productor. Ahora, eh, si soy malo, espiralico. Todos, es muy difícil que seamos músicos, pero todos podemos montar un home studio. ¿Por qué nos interesa también que se visibilice? ¿No? También hay cosas que interesan movilizar. Aquí cuántas mesas de mezclas han vendido, es decir, ¿no? se lo dejo ahí sí, eh, yo creo que sí que está cambiando mucho o sea, de, de hecho quizá una, una de las cosas que ha comentado Silvia en, en, la, en su comunicación a mí me interesa muchísimo que es el proceso que se realiza en el estudio de grabación y yo no soy productor, yo soy compositor eh, de hecho el último artículo que, que he escrito va sobre eso, el último que, que he enviado y, y, y me he documentado y hay muchísima gente ya desde el ámbito académico y desde el ámbito de la propia producción que está hablando del proceso creativo que se produce en el, en el estudio de grabación y yo creo que eso es un cambio fundamental. Eh, desde, desde los músicos, tanto los intérpretes como incluso, incluso algunos compositores, se ha considerado que el trabajo de producción no es un trabajo creativo, desde un punto de vista histórico se ha considerado así, en cambio eso está cambiando. Yo no sé si es porque también los músicos nos implicamos en la de producción o porque utilizamos incluso cuestiones de producción eh, para, para crear. Incluso cuando trabajamos en, en bandas sonoras, ya estás pensando lo que le vas a decir al ingeniero de sonido, que yo no, yo no sé hacerlo, pero sé que se puede hacer y que él lo va a hacer. Entonces, de alguna manera, sí que se está cambiando, no solo desde desde, digamos, vuestro ámbito, incluso desde el ámbito comercial, sino que, bueno, ya se documentan, se documentan autores académicos que lo están diciendo, y bueno, el ejemplo, eh, Juan de Dios Cuartas que va a estar esta tarde, eh, específicamente utiliza utiliza el término de, de proceso creativo, ¿no? Yo creo que sí, que eso sí que le da mucho valor. En el momento que se considera que el ingeniero de sonido está creando en nuestra en grabación, cambia totalmente el concepto, porque ya lo tienes que poner, ya no es que lo puedas poner, yo creo que ya lo tienes que poner en los créditos. Yo creo que, bueno, no sé, eh, vengo un poco fuera eh, de, de, de vuestro ámbito. No, yo estoy de acuerdo, creo que es la clave. Creo que también es que comprendemos mejor lo que se está haciendo. Sabemos que tenemos una idea y esa idea tiene que pasar el sonido por una serie de procesos para hacerla realidad, ¿no? Como el, ese tipo de pintura sonora que venía yo a hablar con lo del objeto autográfico. Entonces, claro lo que tú dices, tienes que pedirle, quiero que suene así, pero es que para que suene así, tiene que pasar por esos procesos, no hay, más, no hay más remedio. Entonces, yo creo que la clave está ahí, en verlo como un proceso creativo y ya no como esa corrección, etc. Y cuando hablaba Mauricio de, del tema de los, los paradigmas distintos en diferentes géneros, me viene a la mente siempre la frase, de fin, que es buenísima, del de, productor es culpable, de, de que el buen rock sea, digo, perdóname, que, ¿cómo lo dices Espérate, tú lo sabes, de que el buen pop sea bueno, y de que el mal rock sea malo, ¿no? o sea, que, que eso es la, la frase que, que describe clarísimo el paradigma de los dos de los dos géneros, que en el rock el productor siempre se ha visto como que bueno, está haciendo sonar eso demasiado suavizado, etcétera, etcétera, y en el pop bueno no, es el que suene todo bien, ¿no? entonces bueno ya no te digo en, en otras de músicas de, de, de electrónicas no Creo que lo habéis apuntado ya, ¿eh? Pero el hecho de que los equipos se vayan haciendo cada vez más baratos y que tú no tengas que invertir tanto dinero para poder realizar una grabación hace que mucha más gente participe de la experiencia de la producción. Tú estás grabando un disco en tu casa y te das cuenta de que, ostras, esto no suena como lo que yo estoy escuchando, ¿no? Y entonces esto te obliga pues, a tomar <coughs> conciencia del proceso y eso hace que se vaya democratizando, que se vaya extendiendo esta concepción, ¿no? El productor existe. Si no, esto no es nada más la mezcla de unas guitarras y una batería, hay ahí toda una serie de, de, de procedimientos ¿no? que, que incluyen mucho. En este sentido creo que en el contexto en que vivimos se ha perdido el miedo a lo manufacturado, ¿no? a ese gran, gran fantasma de esto, esto está prefabricado. En este sentido, ¿no? todos podemos ser partícipes de esto y todos podemos fabricar, pues entonces fabricen. Sí. De hecho también, uno de los ejemplos de que se me viene ahora a mí a la cabeza, por ejemplo, es Billy lo el cual, toda la producción que ha hecho de su, no sé, bueno, de Singles, por ejemplo, de Bad Guy, lo habrá producido conjuntamente con su hermano. Y su hermano también es, tiene una educación muy, muy especial, en el sentido que se han educado en casa con sus padres, tienen un poco una pilla así, mía, pero realmente, toda la producción que está hecha, está hecha desde su casa. Entonces, se han masterizado en un estudio de grabación y tal, pero que realmente lo lo fácil que puede llegar a ser que una canción casi de un boom, y lo ha petado en, en todos los países, se haya producido desde casa también. Es otro nivel de paradigma de producción, de que ya las industrias y el, el mercado musical ya no lo domina EMI, ni lo domina Sony, ni, sino que cualquiera también lo puede hacer desde casa y subirlo desde SoundCloud y que todo el mundo pueda escucharlo también. Es la forma de escuchar la música también. Viene todo complejado desde este tipo. Muy bien. Eh, vamos muy bien de tiempo, ¿eh? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención más? Bueno, pues muchas gracias a todos y cerramos esta mesa y nos vemos por la tarde.